¿Qué onda, Bebetos? No, Bienvenidos. ¡Hola, gente! Bienvenidos al siguiente. ¡Ahí! ¡Resident Sube! Ah. Ahí tenés. Venimos a otro episodio de Resident Evil. Uh, amigo, pescáis y comemos todo. ¡Ay, boludos! Come Se re ese pe, Pero, boludo. Sí, boludo. Es re estúpido. ¡Ah, uh, no! ¿El es chiquitín? ¡Ven para aquí! ¡Ven ah, para aquí! ¡Hala! ¡Hala! ¡Hala! Ah, ¡Hacia fe! Uh, no me entiendo. amigo! <ríe> <comételo>. <ríe> no, pará. ¿Cómo lo muevo? ¡No lo sé! ¡Qué pelotudo! <risa> ¡Qué pelotudo, pero bro, no. es que tienes que Coger sí, <risa> me... más que nunca. <risa> ¿Para poco? Amigo, la música me pone re nerviosa. Tipo, quiero estar chill. Tipo, con... imagínate esta, esta misma situación, pero con. Ahí está, por fin, tranquilo. ¿Con qué? Con. <risa> <risa> me huele la corona. main de fondo, güey. <risa> Como... Y no pasa nada. A ver, Come. Ah, no, no, no, no. ah I ah a feeling. Ah, cante, no llores. ah ah ah ah como Dale, Carle, frío. Eso. ah ah, ah. ah. Oh. Ay, qué genial que ah era... que Sí, sí, no, no, eran una Ahí. Es un avión, boludo. Para. <risa> ah, no, me fly bondi. Ahí está. Come. Algo se ha puesto en marcha. Mi culo. <risa> <risa> uh, el <mal>, patina ahí. <risa> <risa> bueno. Una llave. Oh, sí. Has cogido. Coger. Me coge. oh. importa <risa> un carajo la historia sí, del juego, hombre, La A puta madre. Atiendo, boludo. No, no se puede abrir No se puede abrir Creo que acá me aparecía, me aparecía el, el, el tipo este Y sabes que tiene bueno esto ¿eh? Que vos podés... Uh. Uh. <risa> <risa> me estoy muriendo boludo por dentro No, mirá mi la pelada boludo Es como que todo el pelo de la cabeza se le fue ¡Oh! oh. la... <risa> <risa> tiempo, tiempo, tiempo. <risa> Uy, alto feo boludo dice el anillo, loco! No, Uy, ¡No! ¿Pero qué es de lo que lo está ahorcando o que tiene el virus? Para mí tiene no, el, <risa> el, el, el bicho. El bicho, el bicho. ¿Viste que hay viejos que dicen el bicho del los perros? Bicho. Sí, Ahí viene el bicho. Ahí viene el bicho. Oh, sí, re... <risa> re verde, ah, sí. Se Pensá que hay gente que, que en el campo se coge a las vacas. No, no, qué turbio eso, boludo. Y yo creo que tiene que ir una cuestión cultural. <risa> <Me estaba risa> a ¿Por qué cultural. <risa> Amigo, es returbio, Pero que se es, eso animales. existe, eh. Ahí termine el Y no te tenés que ir muy lejos de acá. Bueno, ahí se viene la iglesia donde está Ashley. Dios mío, mío Jamie, la puta que te parió. León, pelatudo. Hola, oh, ¿qué tal? Buenas tardes, me... estamos llamando de personal vamos a ver si podemos cambiar un plan. ¿Te imaginas que le parió. estaba haciendo el. Estaba... Leon estaba haciendo la misión, tenía un sim de como Vestager y lo llamaba personal en medio Quiero de... cambiar la sim, la puta que te parió. <risa> Uy, ah, uh, ¡Uh! Cagó para el patín. Bueno, si vuelve, recién volví. Tipo, no tenía que venir es por verdad, acá. Eso es muy justo. inteligente. ¡Oh! Ah. ¡Cuánto calza, boludo! ¡79! ¡Man, qué le es hacen las zapatillas! ¡Tanto bombatiño, boludo? boludo! ¡Uy! ¡No! ¡Uh! ¡Cago! ¡Nooo! To... Tetas. No. No. Para esto sí veo bien. ¡Quiero esas tetas! ¿Toma <risa> los tetas cuando yo la vi, ¿La Esa voz te no. salió igual a la del chabón. Tome esas tetas, <risa> tome esas tetas, March. March. Pila las, ¿Pila las tetas. Moví curvas. A que hable así Homero, tipo que sea re pajero en realidad? Tipo, March. <risa> Te quiero en tetras, Los episodios de Los Simpsons de ahora son muy malos. Oh, yo vi uno hoy muy malo, boludo. No, hacen. Pero, pero, pero desfenestran. Es todo como muy forzado, yo. ¿sí? No, pero forzado ya al punto en el que decís mal. Más por... forzado, que lo... lo Entiendo, hay de cosas forzadas por... en los episodios de viejos que terminan siendo graciosas, ¿no? Sí. Pero es como que. ¡Ay, ah, la puta madre! No, el albañil no. ¡Uh! ¡Uh, uh, uh, uh mirá uh, qué rico uh, mejitorio, boludo! Parece que usa uh, rentrés. Supongo el... que al fin y al cabo son personas civilizadas. Ah, Las la reflexiones de este chabón al largo del juego son geniales, sí, boludo. Sí. En el Duke Nukem podías mear. Ah, mal. En el Postal también. En el Postal, ¿En el postal cuando pelabas el pito. Y... Cuando pelabas el pito y encima te ponías adelante un espejo. Te ponías en la censura. Como que el chabón tenía la pija afuera. Oh. Eso está muy bueno. Boludo. Hoy en día eso no se hace. Hoy en día no oh, se bueno. no censuran pito. Lamentablemente. Ah, en el GTA 4 viste que en el GTA 4 hay una parte en la que hay un chabón de pito. Literal. Sí, sí, es verdad. Ah. Qué asco. No, creo que en el, en el gay Tony o... El... No, no, creo que en el GTA Uy, oh, What the fuck? ¿Qué? ¿Qué? ¡Eh! ¡Para, para, para! para! ¡Eh! Oh, bájalo con, con un pescado, dale. <risa> <risa> equipar, Uy, equipar. Estaba aliento. Le, le cortaba la cabeza con un pescado. <risa> le pegaba. para ¡Ay! Me... Ay. Mm. No, no, no, no, no malísimo. Rompele. ¡Uh! Bien, en la cabeza, en la cabeza. Otro más. Amigo, ¿pero qué tiene en la cabeza? Un ladrillo. Un <risa> boludo. Uy, uh. boludo, ¿vas que me mata de una? ¡Oh! Se murió. Coger. <risa> oh. Rubí, boludo. No, ahí está el pelotudo. Hija, te tiraste pere? el Moonbolt. <risa> ¿Qué fue eso, boludo? No, y me pega. ¿Ves? Soy un. El Moonbolt de Michael Jackson. ¡Basta! Cortala, boludo. Que eso es insoportable, chabón. A ver... Boludo... ¡Rompe las pelotas! ¡Te voy a tocar el pedazo! <risa> <risa> ¡Sale muy bien la voz, boludo! Uh, esa mina. Uh, Ay, la, boludo. ¡Matala, matala! man. matala Se parece a la bufetera del colegio que iba yo. ¡Buesa! ¡Buesa! ¡Buesa! ¡Casi se quebra atrás! <risa> ¡Pilichin! ¡Das mailón! ¡Arre! Pa ¡Patada! Ah, ¡Piña patada, culi. No, amigo, esto es... pero... Joder. Ahí. Ahí tenés, Joder. boludo. Listo. Ahora que me doy cuenta, creo que se escucha mucho esto. Porque estoy shooting acá, boludo. Eh, yo feo. Ah, me echó un ¿no? Queda bien, igual. Re... <risa> a la mierda. ¡Noooo! ¡Oh! One Direction, boludo. Solo ocupas eso. <risa> son ocupas. Koopas. No me Fue, le tiro el pescado bomba. Mira, fue, boludo. <risa> pescado bomba, <risa> boludo. <risa> oh. Y este, boludo. Vacío. Está re duro, boludo. Mirá la mirada que tiene. Bueno, ya no la tiene más. Ah, siento que ahora me el pueblo. Ya me olvidé de este juego, boludo. <risa> <risa> claro, desaparecía. <risa> Otra vez. Ah, creo que le tenía que ir a la. Ese viene con una carretilla, boludo. Sí. ¿Quién, ¿quién <risa> se sube? ¿Quién se sube? Paseo un 2x1, paseo uno. Ney, no sé, no sé qué hacía, qué, ¿qué hacía? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacía? No, claro. No? Coman. Uh, lo tiré como el culo. Creo que lo tiré muy Vacío. mal. Vacío. No, o sea, eh. Me manda ese, ese gambeteo que manda, boludo. Manda, rompele. Come. No, vieja puta. ¡Ay, pero boludo! Vieja puta. No tengo más, tengo, creo que tengo. El pescado. pescado. <ríe> tengo esto. Un flash. ¡Ay, boludo! ¡Ay! ¡Come! ¡Listo! Ahora Ahora. Pescado ya correr aquí. <ríe> Se corría con el. ¡Uh! A uh. oh, la mierda con un lado. Eh. Oh. Eh, me encanta matarlos, boludo, porque se siente como... No, amigo, muy bueno. A este creo que quedó vivo. No, estamos todos muertos. Listo, mata a todos. ¿Por qué tienen tanto oro, boludo? Oh. oro. Ahí está. Eh, recargo y me voy a la mierda. No sé por dónde ir, boludo. Ya me olvidé. Creo que tengo que abrir la... Por todo... Uy, boludo, están por todos lados. No, oh, mira ese, boludo. ¿Lo tiro a la mierda? Creo que se cae, mira. Sí, sí. Oh. <risa> ahí me caí. Oh, ah, yeah. ya. Mmm, tuki, tuki. ¡Pasta! ¡Hijo <risa> de puta! <risa> ¡Duele! De... Era <risa> <risa> re retrasado. ¿Vos sabés ¿sí que una vez? No, ahora lo que... ahí te dije Me pasó que una vez en un cumpleañito... ¿Sí? Eh, comí de todo y fui al baño a cagar. Yo siempre lo mío tiene que... Me encanta no cómo cagar. te sí No a decir. sé por qué, pero <risa> posta, ¿eh? Y mm, pasó que eh, acá había papel. Pero pasó que yo fui, me limpié salí. Entró un amigo atrás, que le pasó lo mismo el mismo proceso gástrico sí, que a mí. Sí. Y cuando se fue a limpiar, me dice, boludo, mira, entra. Le digo, ¿qué pasó? Mira, entra. Le digo, ¿qué? Bien, tres, no había nada en el inodoro. Eh, para, no sé. viste, eso pasaba siempre, viste, cuando te... Boludo, eso pasaba siempre, para, me acordé. Man, siempre cuando había un terrible suerte en el inodoro, siempre iba uno que decía, boludo, mirá lo que hay en el baño, eh. Alta serpiente de Harry Potter. Pero pasaba siempre, <risa> y en boludo. En este caso el pibe me dice, mira Amigos, ¿sabes? Mira, no, ahí me emocioné porque te juro que yo lo hacía, boludo. No, amigo, hay un tosorito en el baño. Tipo, volvía, claro, tipo, volvía de la clase, entraba, hay un tosorito en el baño de una, Esos que sobrepasan el nivel del agua. Claro, que como es la historia, me recebe, boludo. Bueno, entro y me dice, mira la toalla. <risa> boludo, el hijo de puta había llenado de mierda la toalla. Eh, ¿no? me ha eh, pasado... Pero yo... ¿sabes lo que es el hijo de puta? En vez de uno dice, bueno, la limpio... No, agarra y la tiro adentro de la bañadera para que no se den cuenta los dueños de la casa. ¡Qué bro? asco! ah, sí, ¿Tonto y retonto? ¿Viste en Tonto y Retonto sí. cuando el chabón se... Pero ensucia toda la... Pared. Ah, que sí. era con... no, no era con mierda, era chocolate. No, era, no. Y el chabón entraba y decía... No, Pero está la de Tonto y Retonto que el chabón está cuatro horas cagando en el baño. Sí, y que, y que tenía chocolate que se le derritió todo. ¿Tacolás? Ah, sí. Era buenísimo eso. Que boludo. mientras tanto el otro estaba con la minita. Sí, boludo. Ay. Qué buena película. No, casi no. lo mandó. Igual y se igual... parece al de David Bowie, boludo. Es David Bowie. Let's dance you <risa> <Pura> hit <llave> around. <risa> Hablar con gente. <Welcome. cojero. risa> bueno, gente. Eh, este fue otro episodio. Yo creo que ahora se viene el de Ashley. O no, creo que ahora lo viene el del gigante. Eh, Así que, que nada. Suscríbanse y nos vemos en el siguiente episodio. The, the...